Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de Order Flow. En la sesión anterior estuvimos viendo cómo utilizar el Order Flow, el mecanismo de cruce de órdenes y el DOM y cómo las órdenes interactúan entre ellas para que podáis entender cómo el mercado eh, fluctúa y sube o baja. Si no habéis visto este anterior vídeo antes de continuar con este, os recomiendo que lo veáis. Bien, en este vídeo que tenemos eh, para hoy vamos a hablar sobre cómo esas órdenes y ese mecanismo de órdenes eh, interactúan entre ellas y el gráfico de Order Flow es capaz de graficarnos para poder visualizar eh, toda esa información. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy convencido de que vas a aprender muchísimo con el contenido que vamos a tratar hoy y además vas a poder participar en un sorteo para ganar 50 dólares. Más tarde te voy a decir qué condiciones vas a tener que utilizar para poder participar. Así que sin más dilación vamos con ello. En el vídeo anterior vimos el cruce de órdenes y cómo eh, sobre el DOM las órdenes interactúan. Tenemos las órdenes pasivas y las órdenes activas, entre ellas van interaccionando y a partir de ahí el precio fluctúa o bien al alza o bien a la baja, dependiendo de la presión que metan órdenes activas compradoras o órdenes activas vendedoras. bien Hoy vamos a entrar un poquito más de lleno a cómo funcionan las órdenes activas. Lo que tenéis aquí a mi izquierda es un DOM, esto lo vimos en el anterior vídeo, son las órdenes pasivas y esto que tenéis aquí ahora mismo es una cinta, ¿vale? la cinta recoge todas las órdenes activas que entran a mercado. Como podéis estar viendo ahora mismo, eh, la rapidez y el movimiento que tiene una cinta es muy elevado, y más sobre todo si hablamos de mercados muy líquidos y con mucha volatilidad. Esto va a hacer que la cinta cada vez se mueva más rápido y sea más complicado de leer y de interpretar. Bien, no pasa nada, no os preocupéis. Para eso tenemos un gráfico de order flow, porque en realidad el gráfico de order flow lo que hace es Pasar todos estos datos de esta cinta que estáis viendo ahora a un gráfico que de forma visual os va a poder eh, enseñar lo que está pasando en cada instante en el gráfico. Bien, hasta aquí todo bien. Ahora vamos a hacer una comparación entre la cinta de dos instrumentos muy diferentes. Eh, una de ellas es la cinta del Nasdaq y va muy rápido, a toda velocidad. Y la otra es la cinta de uno de los bonos que va mucho más lenta. Aquí tenemos que entender lo siguiente. Eh, el Nasdaq tiene un montón de gente que intenta eh, entrar al mercado de forma agresiva, de forma activa, que no están esperando para entrar al mercado a determinado nivel. Esto produce que se genere esta eh, rapidez en los movimientos de las órdenes activas. En cambio, en los bonos, pasa justo lo contrario. Tenemos mucha gente esperando a comprar a determinado precio, pero muy poca gente agresiva intentando comprar al precio actual del mercado. Esto lo que hace es que la cinta no tenga la misma actividad. Bien, aquí a mi izquierda vais a poder observar una cinta y una vela de order flow. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta para entender cómo se va formando esta vela es que las órdenes activas que van entrando por la cinta van rellenándose en el gráfico de order flow hasta que eh, se acaba formando una, una vela. En este caso estamos hablando del time frame de 5 minutos y se está formando una vela de 5 minutos en el mercado del Nasdaq. Bien, aquí quiero entrar en varios puntos. Al ser un mercado poco líquido, y con poco líquido me refiero a lo siguiente. Tiene poca liquidez porque tiene pocos participantes en el mercado. Si lo podemos comparar con un instrumento más grande como puede ser el Standard Poor's, que por cada precio de nivel tenemos 500 600 contratos, pues para que os hagáis una idea en el Nasdaq estamos hablando que por cada precio de nivel tenemos a lo mejor 20 o 30 contratos esperando para ser ejecutados. Esto lo que hace es que cuando entre un inversor agresivo el precio se mueva de forma violenta, porque a nada que meta una orden agresiva eh, con un volumen alto se va a llevar por medio dos o tres niveles de liquidez de golpe. Esto hace que la vela se forme con mucha volatilidad. Con lo cual, para resumir, eh, mercados poco líquidos es igual a muy volátiles. En cuanto más líquido Menos volátil, en cuanto menos líquido, más volátil. Bien, esto que acabo de explicar puede pareceros un poco complejo y la primera vez que yo lo vi en su día eh, no, no lo entendí a la primera, entonces me gustaría eh, recordaros que abajo en el chat podéis dejarme cualquier duda o pregunta y que me encantará responderos para echaros una mano y ayudaros a entender eh, todo esto que acabamos de explicar. Porque personalmente para mí es fundamental que entendáis cómo funciona esto, cómo funciona este mecanismo para que en el futuro podáis hacer buenos análisis eh, utilizando lectura de volumen y order flow. Bien, ahora os voy a enseñar qué tipo de gráficos usamos nosotros en Armaga FX con el que nos sentimos más cómodos y con el que llevamos trabajando desde hace años. Eh, hay distintos tipos de gráficos y distintas maneras de configurarlo. pero Bajo nuestro punto de vista, este que os vamos a enseñar es el que más nos gusta. Eh, os comparto pantalla, podéis eh, ver mi, mi pantalla en estos momentos, tengo un gráfico abierto de, del petróleo y este gráfico que podéis ver es el que se configura a través de BIF ASK Volume Profile. vale eh, como podéis ver en la plataforma Atas aquí tenemos eh, en el lado izquierdo todos los tipos eh, de gráfico posible. Eh, vamos a entrar por lo menos en, a ver los más comunes y los que más se suelen utilizar, pero antes de ellos me gustaría hacer referencia a algunas de las cosas que podéis ver en mi pantalla. Primero al lado derecho podéis ver que tengo aquí un eh, Don Levels eh, o lo que hemos hablado en el primer vídeo de lo que es un DOM. Es un indicador que se llama Def of Market y que ATAS nos lo, nos, lo, nos lo pone al lado derecho si lo queréis configurar y lo que hace es mostrarnos la información de las órdenes limitadas que tenemos por un lado en compras y por otro lado en ventas. Es una forma más fácil de tenerlo en el tener toda esa información en el gráfico y no, te, no tener que estar mirando el DOM. ¿vale? Al igual pasa con, con la cinta. Al final todas estas eh, burbujas que estáis viendo que salen de la vela no es otra cosa que las órdenes activas de, de la cinta. Este indicador que se llama eh, Order Flow Indicator lo que hace es eh, mostrarme todas las órdenes que aparecen en la cinta a través de estas burbujas que salen de la vela. Para mí es mucho más cómodo estar leyéndolo de esta forma y no tener que estar pendiente de una cinta tradicional y eh, pues oye me, me, me facilita mucho la lectura del volumen que entra por otro lado en la parte inferior vais a ver que tengo abierto este histograma y no es un histograma de, de volumen eh, se trata de el delta vale eh, no voy a entrar mucho en profundidad de cómo funciona el Delta, para eso tenemos un vídeo que os voy a dejar en la parte eh, de arriba de, de una etiqueta para que podáis entrar y ver al detalle cómo funciona, pero para que os hagáis una idea, el Delta lo que nos muestra es eh, desproporción entre oferta y demanda, o sea, lo que es lo mismo ASK menos BIT. Lo que quiere decir que si la vela es de color verde, han entrado en este punto más compradores que vendedores. De hecho, os podéis eh, dar cuenta cómo corresponde con esta vela de compras y a medida que han ido entrando todas estas eh, compras, lo que llamamos ASK, el precio ha ido respondiendo y generando un nuevo máximo. De hecho, la vela, todos los niveles son de color verde. Aquí ya voy a entrar un poco en este tipo de gráficos, en, en cómo configurarlo y qué es lo que nos muestra en su interior o en el interior de las velas. Si hago un poquito de zoom podéis ver eh, lo que compone una vela de order flow. Eh, por un lado vais a, a ver la fila de la izquierda que corresponde al volumen bit y la fila de la derecha que corresponde al volumen ask. ¿vale? Eh, el histograma que veis sobre, eh, las, de cómo se van rellenando los niveles, si podéis ver que estos niveles se van rellenando, incluso este me le remarca en color negrita, porque quiere decir que ha sido el clúster de volumen máximo, a lo largo de toda la vela se va distribuyendo el volumen y en este punto quiere decir que está el clúster que más volumen ha tenido en esta vela de 5 minutos. Eh, bien, comentaros que este histograma corresponde al volumen negociado, vale, eh, lo, el tamaño de cómo se rellena cada cluster corresponde a todas las transacciones por cada nivel de precio que eh, se, se ha negociado vale, y el color corresponde al delta. Si ha sido compradores los que han ganado sobre vendedores, nos lo pintará de color verde y si han sido vendedores los que ganan la batalla ante los compradores, pues nos lo pintará de color rojo. Por eso el gráfico se llama Bit Ask Volume Profile, porque te muestra información sobre el Bit y sobre el Ask en el color. Y Volume Profile porque te muestra el volumen negociado en distribución a lo largo de la vela. Bien, hay otros gráficos que también son interesantes y que se suelen utilizar no tan comunes, pero que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, Bizask Delta Profile lo que va a hacer es mostrarnos la misma información que antes, a diferencia que en vez de mostrarnos a lo largo de la vela el volumen negociado, nos va a mostrar el Delta. ¿vale? Por eso las barritas podéis observar que son más pequeñas, incluso en alguno de los puntos son de color rojo. ¿Por qué? Porque la información que nos está mostrando esta vela no es la misma que la de antes. Antes estábamos mostrando el volumen, ahora estamos mostrando solamente el delta. En cuanto más grande sea el, el clúster o la barrita sobre ese nivel de precio, quiere decir que más desproporción entre compradores y vendedores ha sucedido a ese nivel. ¿vale? Esto es una información muy valiosa porque podemos ver a cada nivel de precio donde eh, ha estado más descompensada la batalla, por así decirlo. Bien, más gráficos. Eh, tenemos eh, un eh, gráfico bit-ask imbalance también muy usado por muchos operadores que, que tienen en cuenta la, bajo la metodología de order flow. Eh, en este tipo de gráficos comentaros que la forma correcta de, de, de hacer la lectura es en diagonal, puesto que el bit y el ask lo que hacen es eh, transacciones en diagonal y lo que mostramos en pantalla, y esto se puede configurar porque al final es un filtro configurable, nos remarca en color rojo aquellas desproporciones que, eh, que suceden con mayor intensidad, que quiere decir que si tenemos una descompensación de 1, o de 2, o incluso de 3 pues el, el gráfico nos lo va a pintar de color rojo si ha sido eh, por parte de Bit o de color verde si ha sido por parte de Ask. Como podemos ver eh, en este punto podemos ver una descompensación y por eso nos lo pintan rojo porque sobre 19 tenemos como 4 o 5 veces eh, un, un mayor volumen. ¿vale? Entonces nos remarca que a ese nivel de precios tenemos una descompensación. Bien, otro tipo de gráfico que se suele usar eh, es el de BitAsk Histogram. Si pincháis en él, vais a poder ver cómo la vela nos muestra la información en volumen a cada determinado nivel y separado por Bit y por Ask, de tal forma que si hacemos un poquito de zoom para que podáis ver cómo es la forma de graficar, por un lado nos muestra el volumen máximo de toda la vela, el punto donde más negociación hemos tenido, y por otro lado nos va a mostrar la información de las compras en comparación a las ventas. vale Un gráfico también que nos eh, puede servir de mucha utilidad pues para ver si a determinado punto o determinado nivel, por ejemplo como en este, no se ha negociado ninguna venta. Otro de los gráficos que me parece muy interesante para que eh, poder enseñároslo es el de bit por ask. Si marcamos este gráfico vais a poder ver cómo queda distribuido eh, el bit y el ask a lo largo de las velas y como podéis ver ya no nos marca eh, los datos de volumen, simplemente nos marca el color. De, el, de si han ganado las compras o si han ganado las ventas en determinado punto o nivel vale. Eh, si hacemos un poquito de zoom para que entendáis Que encima este, este tipo de gráficos y visualización lo que hace es decirnos exactamente eh, la negociación que ha habido Por ejemplo en este caso han sido 30 ventas por, tren, por 10 compras Como han ganado los vendedores nos lo pinta de color rojo vale y así con el resto de velas. vale Comentaros eh, por encima que existen muchos y distintos tipos de graficación. Si vais a la parte de arriba tenemos eh, formas de graficación con volumen, formas de graficación con trades, incluso hasta por tiempo o solamente delta. Nosotros utiliz utilizamos y trabajamos solamente eh, Big Por Ask y nos hemos desde nuestra experiencia y desde los años de operativa familiarizado mucho con este tipo de gráficos porque nos parece una información muy relevante. Pero si decidís trabajar sobre volumen que sepáis que también nos ofrece unas características y una información súper valiosa para poder trabajar con order flow. Dicho esto, eh, me gustaría comentaros para aquellos que queráis entrar en profundidad sobre cómo trabajar con, con los tipos de gráfico y los tipos de vela, que tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube, te voy a dejar por aquí arriba la etiqueta, donde entramos al detalle a trabajar y comparar las velas candlestick de toda la vida con las velas de order flow con las que trabajamos nosotros. Así que me parece un contenido muy interesante para que visualicéis y si tenéis cualquier duda por favor dejármelo abajo en los comentarios. Con esto que os he explicado, ya tenéis eh, bastante conocimiento como para poder adentraros en el maravilloso mundo del order flow. Ahora es vuestra tarea, vuestro trabajo, el investigar, trabajarlo, eh, trastearlo, como digo yo, y que podáis sacar vuestras propias conclusiones sobre qué gráfico es el que más os gusta o el que más. Eh, se eh, acerca a vuestro estilo de trading. Chicos, llegamos a la parte más jugosa del vídeo, el sorteo. He decidido dejar esta parte para el final y así poder captar vuestra atención y que podáis extraer el máximo valor a todo el contenido que hemos tratado en la sesión de hoy. Así que os comento, para poder participar y ganar los 50 dólares únicamente tenéis que dejarme un comentario debajo de este vídeo. Recordaros que a mayor comentarios más probabilidad tenéis de ganar el sorteo, así que vamos a petar los comentarios y a ver si conseguimos que YouTube haga viral este vídeo y así poder llegar a más gente. También os recuerdo darle a la campanita de suscribiros porque eh, sería para mí sería un fastidio <risa> si eh, queréis participar y no haber podido hacerlo porque eh, habéis visto el vídeo después de haber eh, dado ya al premiado. Con lo cual, dad a la campanita y así no os perderéis los próximos sorteos y vais a poder además estar atentos a los próximos contenidos que van a ser muy interesantes. Os adelanto, trataremos temas como conceptos de armonía-anomalía tendencias a través de lectura de order flow, incluso casos prácticos con nuestras cuentas reales y creo que vais a, eh, bueno, os va a encantar eh, todo este contenido que tenemos eh, preparado y listo para las próximas eh, sesiones. Así que sin más, me voy despidiendo, espero que os haya gustado, cualquier cosa, hacérmelo saber y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.